Las impresionantes cosas que escucharás son absolutamente imposibles en nuestro planeta, incluso aventurándonos en nuestra imaginación. Y como muestra la ciencia, lo que es imposible para nosotros, todavía es posible en otros planetas. Miremos la lluvia como un ejemplo. La lluvia se origina con nubes sombrías, sin embargo, en el planeta Corot 7b, su lluvia de piedras es un asunto muy distinto. La mitad de este extraño objeto espacial es muy pero muy caliente. La temperatura de la superficie alcanza los 2.600 grados centígrados, y eso es más que suficiente para hacer que las piedras se derritan. Al mismo tiempo, el otro lado del planeta es relativamente frío, con una temperatura de 190 grados centígrados. Aquí, las piedras se evaporan y luego se condensan en nubes de piedra, en la infernal temperatura de la mitad del planeta. Estas nubes se precipitan en lluvias de magma, regresando a la superficie. En el lado relativamente frío del planeta, la lluvia de magma se solidifica en piedras antes de golpear la superficie. Puedes imaginar ver esto con tus propios ojos, pero espera que el siguiente lugar te sorprenderá aún más. HD 189773b es un exoplaneta localizado a 63 años luz, es ligeramente mayor a Júpiter en tamaño, y seguramente coincidirás conmigo si te digo que luz es sorprendente. ¿Podrías acaso imaginar el horror que reposa tras toda esta belleza? Su fantástica apariencia es debido al hecho de que la atmósfera del planeta consta principalmente de partículas de silicato, que son parecidas a la arena o al cristal. También llueve a una temperatura de 930 grados centígrados y tiene vientos 7 veces más rápidos que la velocidad del sonido. Esto es mucho más drástico que las lluvias en el planeta anterior, si de repente una tormenta así apareciera en la Tierra con esas velocidades, circundaría el planeta en el ecuador por solo 5 horas y 33 minutos. Pero hablando de vientos, realmente esto no es nada. Esta endeble tormenta es solo una brisa comparada con los vientos que corren en el planeta HD 189.733. b La temperatura en la cara que da el sol de este gigante de gas llega a alcanzar unos abrumadores 700 grados centígrados. Los vientos llegan a alcanzar los fantásticos 35.000 km por hora. Para comparar con la Tierra, el más veloz viento registrado en la Tierra sucedió en un tornado de Oklahoma en 1999 y solo alcanzó los 482 km por hora, que es 73 veces menos al promedio que se da en HD 189.733 b. Si tuvieras un paracaídas, volarías por todo el planeta en una hora y 8 minutos, solo por abrir tu sombrilla. Claro que antes sufrirías grandes daños piedras cayendo del cielo a 3.000 grados de temperatura, y lluvia más veloz que el sonido en el sorprendente exoplaneta Kepler 16b, que orbita en un sistema de dos estrellas de la constelación Cygnus, donde tú podrías tener dos sombras. El planeta HD 131.399AB se mueve alrededor de tres soles a la vez, con una gran masa de cuatro veces la de Júpiter y con una usualmente larga órbita. Una vuelta al sol de sus tres soles toma 550 de nuestros años terrestres y por girar tan lentamente los tres soles solo descienden del cielo en aproximadamente la mitad de este tiempo. Imagina no ver una puesta del sol durante 275 años. Todo esto ocurre a 340 años luz de nuestra tierra. A 300 años luz se encuentra el planeta océano GJ 1214b. Todos sabemos que el agua ocupa el 70% de la superficie de nuestro planeta, pero en este caso es solo el 0,005% de la masa total del planeta. En cambio en este planeta, los científicos opinan que el agua existente alcanzaría el 10% de la masa total del planeta. Eso significa que GJ 1214b está cubierto por un enorme océano, alcanzando cientos de kilómetros de profundidad. El planeta tiene 2,5 veces el radio de la tierra y aproximadamente es 6,5 veces más grande en masa se sabe solamente que el agua en la parte inferior de este megaocéano podría probablemente ser una forma exótica de hielo conocido como el hielo 7 que no se ve como el hielo en el sentido terrenal ya que aparentemente no es frío en absoluto pero sigue siendo sólido todos estos lugares pueden ser compensados con un lugar muy cercano a la tierra a tan solo 71 minutos luz de la tierra con una densa atmósfera combinada con una baja gravedad que hace de Titán, luna de Saturno, un candidato para futuros viajes de humanos. Su atmósfera es una vez y media más densa que la nuestra. La fuerza de la gravedad es un séptimo de la Tierra. Titán es incluso más pequeño que nuestra luna, y eso significa que una persona podría potencialmente simplemente pasear en la superficie de Titán, y nada más que unos simples equipos de buceo. La temperatura de la atmósfera de Titán es de menos 179 grados centígrados, a esto se le suma el hecho de que la velocidad media del viento alcanza las 20 millas por segundo. Esto significa que caminar sobre la superficie realmente solo puede ser posible en las inmediaciones de una potente instalación de calefacción, probablemente con un reactor nuclear o termonuclear. Además que esta atmósfera es súper densa y no contiene el preciado oxígeno, pero contiene sustancias tales como cianógenos. que significa que la atmósfera es venenosa? Dado que este es un mundo lleno de hidrocarburos, pero con un déficit de oxígeno que es necesario para quemar hidrocarburos, energía y transporte de Titán, se organizaría de manera muy diferente que aquí en la Tierra. Con Titán llega a su fin este video, no olvides suscribirte.